Yeah, yeah, yeah. No te preocupes por mí Si ya no me ves feliz Si subo foto llorando a mi historia Te juro que no es por ti Mi cielo se volvió gris Cuando te fuiste de aquí Me jodió un poco verte tan contenta Lo es infeliz Pero No te preocupes por mí Si ya no me ves feliz Foto llorando a mi historia, te juro que no es por ti Mis cielos se volvieron gris, cuando te fuiste de aquí Me jodió un poco verte tan contenta al lado de ese infeliz No te preocupes por mí, si no respondo llamadas O mi puerta está cerrada, ya no me importa más nada Yo no Tampoco para mí Antes yo te amaba y ya no No fuiste pa' nada sano Don't worry about me Ya no quiero ni soñar Mucho menos despertar Y verte a un lado de mí. Ya no quiero ni soñar Mucho menos despertar Y verte a un lado de mí. No me importa la verdad Lo que gastaba en llorar Me pudiste demostrar Todas las fotos que era amar me vienes a contar Que lo quieres intentar De nuevo no me importa la verdad, lo que gusta en llorar. Me pudiste demostrar todo lo falso que era amar No me vengas a contar que lo yeah. quieres intentar. No quiero preocuparte, pero el saber que no estás mi amor está a punto de matarme. Pensé en buscarte de nuevo, bebé, pero se me hizo tarde. Es tan difícil poder olvidarte Tengo demasiado problema en la mente que ya no puedo ni pensarte. ¿Qué pasa, ya Con los besos que no puedo con Piensa foto que no quiero botar. Tu recuerdo no lo puedo. Noche sin poder dormir, solo quiero descansar Ya quiero llegar al fin, y no voy a la mitad. Y aquí me tienes haciéndote otra maldita canción Quise marcarte temprano y directo se fue al buzón Tal vez si no contestaste por estar comiendo con tu nuevo amor Y si me miras llorando no te acerques te lo pido de favor No te preocupes por mí, si ya no me ves feliz Foto llorando, mi historia te juro que no es por ti. Mi cielo se volvió gris